La madre de un joven de 19 años que fue atrapado junto a otro por los comunitarios del aguacate cuando despojó a una joven de su celular, pidió perdón y dijo que está muy avergonzada por la actuación de su hijo. María Peralta Silverio, madre de Leonardo Abreu Peralta, lamentó este martes dicho incidente, considerando que esa no fue la crianza que le dio a su hijo. Todo esto que estaba pasando con mi hijo, a la primera vez que él sale a hacer eso, tenía de dos a tres meses en mi casa, deprimido. No quería salir a ningún lado porque él decía que se quería morir porque no conseguía trabajo. Su maestro lo paró del trabajo. Él es pintor, determinador de banitería. Y se dejó llevar de este amigo que encontró no sé dónde, porque no sé de dónde es este amigo, de dónde es este muchachito, no sé. Que lo cual también me da pena porque en este país está lleno de juventud que están perdidas. Y a veces no son culpa de los padres, como dicen que los padres son culpables de lo que le pasan a los hijos. A veces los padres ni siquiera están enterados de lo que le está pasando a sus hijos. A veces los hijos se deprimen por pues situaciones que pasan en el hogar, en la casa. Y ellos, la falta de oportunidades que hay en este país. Y mi hijo estaba demasiado deprimido, cogió hacer eso para allá. Ella estaba para la bajada el, el domingo y lo encontraron quitándole un celular a una muchacha que lamento mucho y me da vergüenza y le pido excusa a ella por parte de mi hijo. ¿no? Me le quitado ese celular porque la vaina yo. No cría a mis hijos de esta forma, ni su padre tampoco, porque su padre para lo menos es una, son una familia muy honesta y muy seria. Y mi familia también. Yo soy de para allá también, de la bajada. Mi familia son de la bajada. ¿Qué edad tiene su hijo? 19 años tiene. ¿Cómo se llama él? Leonardo Abreu. ¿De manera entonces qué tiene usted que decir ante, ante la justicia, ante la sociedad, ante esto que ha ocurrido y que su hijo se encuentra preso por ese delito? Yo lo único que le digo a la gente, para lo menos que lo conocen, que lo perdonen porque no saben el sufrimiento que haya pasado por la forma, la vida que mis hijos han vivido, la vida que yo he tenido que vivir. Al lado de ellos, yo soy madre soltera, tengo dos hijos más, que los cuales había pedido ayuda para mis dos hijos. Que también en una depresión, mis dos hijos más pequeños, los dos más, es más grandes y más pequeños es Y que yo lamento mucho todo esto que está pasando. Para NTN, Iliana Durán.